dioses. Oíd el relato del albor del tiempo. Todo era oscuridad. No había arena, ni mar, ni tierra, ni cielo, ni hierba, ni bien. el fuego halló el hielo. Y de aquel bramido surgió el gigante Ymir, el primer ser. Ymir, el orgulloso, muerto con crueldad, más de sus huesos y sangre y sesos, nació el mundo, el mundo que pisáis y donde lucháis. Vamos, vamos. Ahí estás. mi valiente drenger ¡Vamos! ¿Has visto a nuestro rey? Sí, bien. Ven, Igor. ¿Encontraste el berzalite? Sí. Ahora, comentemos el plan. Cuando nos veas hablando, te acercas silenciosamente y lo sorprendes con nuestro obsequio. Agarras así el brazalete, lo miras y le dices, Rey Styrmjörn, unan el amor y la amistad a nuestros clanes. ¿Serás capaz? Uh -huh. Obvio. Esta noche, serás el lazo que una a nuestros pueblos. ¡Ay, Dios mío! Más que la cago. Pántate, ¡No te duermas! Mi espada demanda sangre. ¡Listo para luchar! ¡Qué alegría tener a tanta gente alegre en nuestro hogar! nada Vamos, te buscaré No puedo, debo darle un regalo a tu padre Es precioso, eso debe de valer lo mismo que dos dracar Dámelo, se lo daré yo Me lo pidió a mí, Sigurd Como quieras Pero te quedarás sin hidromiel De mala sapo Seider de Valka fortalece mi martillo. <risa> ah, camina. ¿Tienes el brazalete? Bien. Tu abuelo lo llevó durante una batalla En el camino hacia el norte ¿Mamá? ¿Sí? ¿Puedo enseñarle a Sigur las piedras que colocamos ayer? Buena idea Lo haremos mañana En cuanto amanezca oh, Ya doña, suéltame, suéltame Tu servicio, ahora y siempre. <risa> Oígase claro en la sala del rey. <risa> me oídos toda su grey. Traigo aquí de Odín su hidromiel. <risa> En un machete, pasen el machete. ¿Cómo que no? ¿Y si me matan? Vamos, vamos. ¡Uy, sobra! ¡Uy! ¡Ah, qué tan salto tiene que ser uno para pegarle un machetazo a un niño! Ay. Oh, yo me quedo! Ya. Una. Ma eso ¡El machete. Uy, me puede con él. Ay, lo maté. Vamos, vamos. ¡Sí, me mató! Ahora te ofrezco un trato, sí. Acepta tu destino y muere como un cobarde delante de tu pueblo. E indultaré al resto. ¡Lucha, mi amor! ¡No le escuches! Si te doy mi vida... ¿Indultarás a mi clan? Obvio no. Tienes mi palabra. No. ¿Sí? No, Barin. No, Barin. No, no, no. Coge tu hacha. Qué pendejo. No. Qué se Ahí está. Y mató a la mamá también. Qué papá tan pendejo. Yeah. ya vale no hasta llegue chao el caballo no fue, pucha lo que faltaba un pinchelo suítame Suéltame, suítame ahí ya vale Buenas, buenas, buenas. ¿Qué más, compa? Ay, me mató el lobo. Ah, no. Bien, bien, compa aquí, dándole. ¿Qué? ¿Qué andas? ¿Cómo va tu domingo? Flujos de datos distintos superpuestos en el mismo ADN. No sé por qué. Arréglalo sácame de aquí. Puedo aislar los flujos con un filtro. Un momento. Vale, todo bien. ¿Seguro? No sé qué ha pasado, pero puedo apañar algo. Tendrás que elegir un flujo para mantener la simulación estable. También hay una tercera opción: que el Animus determine tu identidad según la intensidad de la señal. Tú decides. Eh, Chico, así. Y hasta cuando volvemos. Buscaré una época en la que los flujos estén más sincronizados. No, pues igual, estemos ahí pendientes que... ...en el día dijo que sí. ¿Cuánto tiempo llevas buscándome matalobos? ¿17 inviernos? ¿18? ¿Me ves en sueños? Te provoco escalofríos <risas> ¿Recuerdas esto? Ah, el hacha de tu padre ¿Cómo? El arma de un cobarde ¿Qué? De una sanguijuela Hola colega, ¿qué más? Ah, ¿Cómo vas? Nada me complacería más que matarte con esta hoja Pero sé que me retarías hasta morir, lucharías por un final glorioso. No te lo permitiré. Ah. Vivirás tus últimos días. <risa> contigo, <risa> no es que nunca lo he jugado. Tan ofenden yo, seasito. Me imagino que aquí los tengo que matar a todos. La tripulación, que sufran. El matadomos. ese nombre desaparecerá. <risa> Mi tripulación está en peligro, debo ayudarlos. Se mis ojos sinín. Ok, esto no ha cambiado de lo sea, ¿no? No. Uy, zona, se cayó. Ah, es que lo que me yo que hoy se cayó. No, pues para adelante, no. Le mando caso. ¿Qué ves, vieja amiga? Los hombres de Kiotpe, debo tener cuidado. Me siento mejor, más fuerte. No compadre, buenísimo. Uy, le voy a cambiar la tecla, un segundo. Listo, ya le cambié la tecla por la... Veamos qué tal me va. de Kiotme. Será mejor que no me vean. ¿Qué dicen? ¿Le doy machete o me vuelo? Solo son dos. Machete sin miedo. ¿Ah, solo, no? Sí. It, a ver, no los veo. Ruido de Uy, zonas se están dando machete. Machete, <ríe> <Agáchate>, machete. <ríe> ¡Uy, zona! tal lazo! Ah, ¡Viejo perro! ¿Estás vivo? ¡Lo estoy! Me he escapado durante el combate. ¿Y tú? Kiotve intentó venderme. Un error del que se arrepentirá. Así Pero se habla. Hoy no. Subió a un barco en Avalsnes no hace mucho y zarpó dirección este dejando atrás a nuestra tripulación. Ah. No estamos a tiempo de salvar a nuestros hombres. Los encontraré. Tú prepara el tracar Así que quieres encargarte tú solo del rescate para que la canción de la victoria se componga en tu honor. Sin sí, miedo. Atacar la playa, matar a unos cuantos hombres, hacerme con el barco e izar la vela en señal de victoria. Tú eriges. No, no. Yo tomaré la playa. Es mucho más peligroso. Tú busca a la tripulación en la casa comunal. ¿Cómo? Toma. Este cadáver ya no lo va a necesitar. En marcha. Nos veremos en el barco. Soa, Vámonos. ahí tiene ese perjuro a mi tripulación los guerreros de Kiotbe se mueven por avalsnes como ratas quizá llame la atención si uso la puerta principal. Yo no veo nada, ah bueno si sí, aquí hay uno. Quizá llame la atención sin uso la puerta principal. Hola, Santi, amigo, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? Los guardias están alerta aquí. No, no estoy hablando Ahí sí se me escucha No, papi Obvio, si casi me matan ¡Juego, Iba a ser muy desagradable para los dos. Si voy a morir, quiero... Yo, colega. ¿Qué pasa, colega? ¿En qué anda, colega? Cuéntemelo todo, colega. ¡Ay! ¿Quién está aquí? ¡Ah! ¡Oh! ¿Este que lo mato o qué? Uy, Sona, ya les caigo. ¡Uy! ¡Cobarde! Suéltame y ponme un hacha en la mano. No te debo nada, maldito cuervo. Sois un clan de esclavos. Y... ¿Cómo un clan de esclavos? Como el de King, no, no vamos a decir, pues nos bloquean. Connected. Está atrás? Hola, buenas. Oh, no no, que... me un tal cañas que es piro. ¿Tiene un... Uy, zona. está en directo. Ah, buen... No, hágale, hágale, no importa, dale. Ah, es que es pirón, negro. <ríe> <ríe> Uy, zona, me está amenazando con un machete. Pero si quieres. Oh, oh, Esto no te va a costar, se Por favor. Ya puedes darte por muerto, aquí. ¿Dónde, está el, no, ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está la reina? Es que fue el que se dirige le copió un maquete. No, papi. Arrodígeme y te perdonaré la vida. ¡Cierra el pico y lucha! ¡Muere, montón de mierda! Cañas ya, cartas que han pasado ya en el en, en la península no tiene que estar metido ¡Ahora muere! ¡Sí o por Mira, mira, la paro no sé que, ni cómo estoy, estoy pegando machetazos aquí. Yo creo que eso es lo que le falta a Venezuela, una guerra civil. No. ¿Le hace falta qué? Una guerra civil. ¿A, entonces, aquí, hay, ¿A qué? ¿A, ¿a Colombia? A Venezuela. No, y a Colombia también, yo toma mierda bro? No, las comunidades están más... La verdad me esas cargas de los corruptos. corruptos. Apunta de una guerra civil. ¿Vale? No sé me pararía, por un minuto, acá me pido ¿Tú también eres de ruta? ¿Sabes conmigo una vez? ¿Tú también sabes? ¿Dónde están? Mi... No, está mi... <risa> suerte a ti no, yo lo compré Uy, Zona me mató No, pero... No, que que si, si fueran a hacer una revolución militar interna uh -huh. Para bajar a los altos mandos, que si yo me uniría? Uy, Yo, pues, bueno, y además me dijo, ah, bueno, y llamizar, gracias Yo viste, pero que que está por. Ahí te a vender <ríe> <ríe> Y pues ahí fue donde conocí el CRM ¿El CRM? Es el Centro CRM? de Reclusión Militar Ah. Los calabozos ¡Chere! <ríe> <Ay, bueno>, ¡Chere! ¡Chere! Arrodíllate y te perdonaré! Cierra en chico y lucha. Muere montón de mierda. Por favor, jamás se mejora ni me están corriendo desde hace cuatro horas. <ríe> Está muy bueno, eh. Sí. Terminé mi sesión de minería del día y noche <risa> Ay, que mordidito Para un excelente día, voy a arrancar ya, ya, ya le contestó la polla Me dijo que se si iba a dañar Que estaba esperando no, Pues puta pues, le caigo y si le caliza me voy. <ríe> no sé, y a un vuelto por par, wey yo creo. ¿Por dónde? Por par, wey. Par wey. Eso es por la nave de arriba, ¿no? Par, wey, par par Que es como.. ¡No! En el último minuto. Coge varias cuadras y es largo. Es entonces, una avenida, si te van a aquí yo en el centro de Bogotá No, uh -huh. vayan más Ah, no, pues ya estamos muy tarde Sí, es eso, marica, es que está muy tarde si no me la, Le decía que fuéramos para su o igual así, pero no, no Igual, marico yo también... Paso juego, vayan para la cabanita, en la cabanita del pino, Vamos a ver con qué sale Pues igual tampoco me va a demorar mucho, marica Tengo ganas de llegar temprano a ver si... Si emulamos un rato o algo así ¿Emulamos qué? <risa> Eh, ¿Con, ¿Con ella sé, o, o con bien? nosotros? No, no, primero, primero. Se sí, sí, simula amigos. encuentros pérdidos. <ríe> no, Arrodíllate y te Dai, perdonaré ni, la vida. ¡Ay, papi! ¡Cierre y lucha! Uno las quiere y las cuida hasta, pero llega un momento en que me defila y tampoco. No, papi, no, no, no, no. Yo soy un hombre de Dios. Si no vuelvo, a no porque... por qué. Chao. Todo bien, tu ¡Uh! <tose> ¿Qué que, es que me pica, no estoy tan bañado! ¡Es increíble! No, no, no, no, Que está haciendo misiones en el red de ¿Quién tú? Sí, yo. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. No, había 70 y de... Yo todo... eh, agente de la ley. No, pues así sí, sí estaba que no jugaba. Claro, pues así uno, uno, uno tira caja, güey. Ajá. Ay, no, ¿cómo que no voy a pasar de la misión o no? Te enviaré con la dismísima Gela. Y te perdonaré la vida, mata Cierra el pico y lucha Yo tengo el Red Dead pero la gráfica no me da para tanto Muere montón de mierda y tú conseguiste mi hermano Sí, papá, que eres un palo de manga, un muchacho Pagando yo los truenos no, a ver, que ¡No, ves que le pego 50 maquetazos! ¡Y me pega uno y ya me mata. <ríe> si sí, por allá peñando. Ya y te perdonaré la vida, mata lobos. Cierra el pico y lucha. <tose> <tose> <tose> Muere montón de mierda. Hijo oh Hijo no. <tose> Si pudiéramos desaparecer especies de animales en la tierra, y desaparecería los mosquitos y las arañas No, porque nada nada, no los mosquitos los mosquitos, si desaparecerían los mosquitos y las moscas. Ah no, los ancos y las moscas. Esto se jodía Hasta los gusanos me los aguanto no, yo lo que a tener menos aguante, yo lo que desaparecería son moscas, mosquitos y arañas. Oh, no, madre no me Hay que o avanzar, sea, es que es que un Sanko... ¿Cuál es el objetivo en la vida del Sanko? ¿Eh? No ¿Lo sé. ¿Sí? El objetivo ¿Sí? en la vida del Sanko es picar a la gente ¿no? ¿Cuándo está ha visto que un Sanko pica a un perro, a un gato? Pica en la vaca. Ha ah, perdido un patotidre. Este ¿eh? si sí para transmitir dengue. Para jugarlo ya. Para quiebra no, no, no, no. amarilla. ¡Joda al fin! Y con guña, zika.